Hay muchas iniciativas en materia de no discriminación, de igualdad, de equidad, por supuesto de mujer, que están radicadas en esta Cámara y en el Senado y que suman alrededor de 170 o más. La verdad es que nada eh, se puede hacer si no nos abocamos de manera responsable, de manera, diríamos, muy, muy eh, sensitiva con lo que está pasando en nuestra sociedad. No vamos a poder generar esos cambios. Yo siento que la Comisión de mujer y que hay de género, estamos hoy día tratando temas tan relevantes como la ampliación de la tipificación del delito de femicidio, que es una forma más brutal de violencia de género, que es uno de los flagelos más, eh, diría yo, connotados y que la sociedad a veces invisibiliza. Avanzar en la cuota en materia de elecciones municipales y de gobernadores regionales y gobernadoras regionales es avanzar en cómo la mujer toma herramientas, adquiere poder político para poder generar los cambios en donde creemos que es necesario en los municipios, en los barrios, por supuesto que en la Cámara de Diputados y en el Senado. Creo que. Hemos hecho eh, la tarea, hemos avanzado, pero tenemos un universo de avance que está el debe y que nosotros pretendemos eficazmente, en conjunto con parlamentarias, parlamentarios, pero especialmente a través de la Comisión Técnica, avanzar, liderar y, por supuesto, proponer, no solo en la base política, sino que también en la base eh, social, por supuesto que en la base académica, en la educación y en todos los espacios donde todavía como sociedad estamos muy al debe. Sin ir más lejos, el día de ayer, a propósito de un proyecto de ley que busca generar eh, igualdad en los planes educativos, todavía se discute, por ejemplo, y a juicio en otro parlamentario, varones, no tener idea de qué es la educación no sexista, algo tan de pronto elemental pero que se discute porque obviamente si bien la doctrina no lo define de una manera estricta hay un sentir social, un levantamiento de esta necesidad de no empadronar, encuadronar o encuadrar ciertos patrones, ciertos, ciertos eh, modelos diferenciados entre hombre y mujer, pero a veces eso que puede ser tan mínimo genera que hoy día no tengamos legislación al respecto. Por tanto, hay tanto que hacer eh, disponible absolutamente como parlamentaria y sin duda que todas las parlamentarias, y esperamos eh, llegar a la sensibilidad pero también a la conciencia y la inteligencia de nuestros pares para avanzar prontamente en esta sociedad que requiere cambios diametrales y que estamos obviamente eh, impulsando. Cuando hablamos de 174 proyectos, primero desempolvar aquellos proyectos, darle prioridad, darle eficacia legislativa, no ponerlos al final de la lista, lograr con gestión y con impulso que también la voluntad del Ejecutivo en cuanto a la prioridad de los proyectos, las urgencias, la suma urgencia, le dé, por supuesto. Eh, cauce creo que como decíamos derechos políticos derechos sociales recién el día de ayer se avanzó por ejemplo en lo que es la modificación del protocolo para el tema de la objeción de conciencia o sea hay tantas tareas que nosotros creemos que en materia de derechos políticos por ejemplo lo que acabamos de mencionar que haya cuotas también en eh, materia de elección a nivel municipal y de gobernadores regionales sala cuna universal en tema de derechos reproductivos eh, el vientre de alquilero, la maternidad por subrogación, la posibilidad de la adopción en, en parejas homoparentales. Creo que hay un mundo de, de hoy día eh, proyectos de ley, propuestas normativas que tienen que ir a la par de los tiempos de nuestra sociedad, no porque eso nos ocurra, porque la sociedad nos demanda y el Congreso no es nada más ni nada menos que la representación de todo un pueblo y una sociedad que espera cambio en relación, en concordancia con lo que está pasando y con lo que son los intereses y la mirada de sociedad que tiene la mayoría de los chilenos. Hoy día, lo decía yo en mi discurso acá inicial, no es responsable solo aquel que impide que eso ocurra, es responsable también una sociedad, una legislación que permite que los patrones conductuales separatistas de alguna manera discriminatoria se vayan replicando. Y en esa tarea ninguno de nosotros, por lo menos en nuestra comisión, ni en mi calidad de parlamentaria, está disponible. Yo creo que hay que trabajar en contra de aquello y trabajar en razón de lo que el sentido común y de la sociedad espera de un parlamento que está a la par con los tiempos.